Gira 90 grados contra el sentido de la aguja de reloj. Reloj, por allá, a ver. ¡No! <ríe> no. No. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Oh, estaba. Mira, estoy. <ríe> estoy de lado. Oh, estoy orgulloso de mí mismo. I believe can I fly ay ah, a ¿Tú escuché alguien o no fui yo? No, pero como tan rápido No, es una pistola Hijo de puta Lo siento. <ríe> Creo que ha sido el que menos me ha costado Angula. Y, y caemos. Vamos acá. Puta idea lo que hay, pero vamos acá. Que una escopetita de más de dos balas, por favor. Espérate acá que había. Ok, esto me sirve. Uff, esto es justo lo que sé sí, qué maravilla, lo que necesitaba. Viste, lo decreté, lo tuve. La cegadora y el estimulante? ¿Por qué no? hoy oh, anda alguien por acá. ¿Me escuchas, amigo? ¡No! ¿Qué haces? ¿Dónde andás, amigo? ¿Me escuchas? ¿Dónde de respuesta enemigo lanzado. ¿Dónde andás? No cuesta tanto eso. Creo que se fue por acá. No sé si me habrá visto. Sí. ¡No! ¡Hijo de puta! Ahora uh, mi misma estrategia de siempre. ¿Me escuchás? Vamos a ver si me escuchan con el maldito chat de proximidad. ¿Dónde coño está la bandera? ¡Muérete! ¡No! ¡Pero si te disparé yo primero! Prepárense, conche conchetumare. Transformación. Saltemos aquí. No es una mierda. Ay, cómo que es para usarlo acá. Uf, cuántos cayeron por acá. Me vio, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡No, pero ¿cómo?! Como que eso no es una puerta para entrar. La idea <risa> de lejos, juré que podía entrar ahí. ¿Tampoco? Si me escuchan, no me mates, por favor. Tengo solo una pistolita. ¡No! Bueno, fue más que justo. ¡No! no fue justo! Pensé que teníamos los dos una pistolita. Nada, tu caca de puta. Ok, ahora tiene que ser distinto. Okay, acá no se ve muy, muy bien aterrizar. Uy, oh, hay alguien ahí me habrá visto. No, no, no, no, no, no, recarga, recarga. Ya, bien. Uf, me asusté. Ok. ¿Por qué tenía mi nombre? Lámelo Ah, te eliminó mal ¡No! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Qué hijo de puta! Voy a ver si me puedo vengar Con solo una pistolita, eso sí ¿Se irá por acá? Mira hijo de puta, me mataste te mato de vuelta No, no Pero por qué coño tenía ese modo de disparo ah. Bueno Hasta acá el video de hoy Ay, Me falta práctica